Estamos conscientes de que cada día el contexto laboral se transforma, por lo cual el bienestar de cada colaborador a nivel físico, emocional, social y familiar ha adquirido un papel central para Vegamóvil como institución. En este sentido, la importancia que reviste ofrecer a los colaboradores beneficios enfocados al cuidado de la salud se ha convertido en un elemento clave para seguir construyendo una cultura corporativa sólida de bienestar y seguridad humana. Atendiendo a esta realidad, Vega Móvil, en su fiel compromiso de contribuir al bienestar de la salud de cada uno de sus colaboradores, pone en marcha en el día de hoy nuestro Plan de Salud colectivo este beneficio será asumido por la empresa pega móvil en un 100%.